Internet está repleto de juegos gratis y sencillos de jugar, en los que la idea del programador es genial y podría sacarse un buen juego comercial de esas ideas. ¡Qué pena! Pues bien, este es el caso y por eso ahora en Ya no juego más, analizamos para ti Ascendents. El juego está realizado con un programa que aparece en el texto de la pantalla y está basado en un corto que os pongo en la descripción. El objetivo del juego es sencillo. Nos metemos en la piel del pasajero número 2 y aparecemos en un aeropuerto abandonado, justo en la puerta de desembarque. Y tenemos que encontrar una salida, ya que no sabemos qué ha pasado. Está todo vacío. Para ayudarnos, disponemos de un encendedor tipo cipo que nos ayuda a ver pero que a veces hay que apagarlo para ver mensajes ocultos que brillan en la oscuridad. Podemos interactuar con los objetos que hay, pero los mensajes no aportan mucho. Lo que sí está claro es que tenemos que recolectar por orden de aparición unas cintas de audio para meterlas en un reproductor de cintas, que curiosamente es el de un ordenador Commodore 64 de los años 80. Lógicamente, lo primero que hay que encontrar es el reproductor y luego ya van apareciendo las cintas, pero es mejor verlo. Conforme vas cogiendo cintas y con el reproductor ya recogido, oyes mensajes de otro pasajero pero te cuenta una historia que podéis leer en el vídeo conforme va saliendo. Durante el camino podemos ver algún cadáver y luego un autobús, pero está vacío, aunque arriba aparece, una vez avanzado el juego, un hombre ardiente. pero no he conseguido que me haga nada. Si tú has jugado y te ha pasado algo o te ha hecho algo, o descubre algo que yo no he visto, lo puedes indicar en el apartado de comentarios. Por lo tanto, yo ya no juego más, porque qué? El juego no está mal, pero claro, es un juego amateur, y no se le puede pedir mucho. Por su parte, los decorados son muy similares a un aeropuerto, pero con una estética de juego de aliens, un poco psicodélico. Por lo tanto, lo puntúo con un 5 sobre 10, ya que cumple con su cometido, pero se queda media. De todos modos, hay que darle enhorabuena a esos programadores que se lo trabajan muy bien. Recuerdo que el juego es gratis del todo. Ahora, aprovecho, antes de mostraros cómo acaba el juego, para pediros que le deis una suscribida al canal, y ahora sí, os muestro ya el final. A mí me ha decepcionado un poco, ya que no tiene un final concreto. Solo escapa al menú del juego. Solo me queda agradeceros por ver el vídeo y recuerden que hay más análisis de juegos en el canal. Y acepto juegos para revisar. Comenten. Chao y hasta la próxima.